el licenciado Emanuel Trinidad Puello, economista, profesor universitario, eh, político, dirigente de la Fuerza del Pueblo, de hecho su presidente a nivel municipal, y está con nosotros Emanuel, con quien vamos a conversar acerca de una interesante visita que hará a nuestra comunidad el expresidente de la República y presidente de esa organización, el doctor Leonel Fernández. Buenos días Emanuel, cuéntanos acerca de la visita, Buen ¿cómo día. estás? Muy buenos días, amado. Hey. Buenos días, Francis. Muy buenos días al inquieto que llega Antigua hey. y a la bella Carolina hey. y a todos los contes tuyos que siguen de mañana. Presto a responder sus inquietudes. No, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la visita. ¿Cuáles son las expectativas de esa visita del presidente Fernández a la ciudad de San Francisco de Macorís? Mira, eh, para el sábado 11 y domingo 12 vamos a tener la grata visita aquí a la provincia de Duarte del compañero Leonel Fernández. Viene fundamentalmente a un acto central que es la juramentación de ex-PRDistas, eh, ex eh, de otras agrupaciones políticas y sobre todo de ciudadanos que no han tenido militancia incluso en la actividad política. Previo a ese acto, habrá un conjunto de actividades, iniciando el sábado 11 a las 9 de la mañana, donde va a tener un desayuno en la Cruz de Senoví, donde el empresario y productor agrícola, don Isidro Monegro. Luego, a las 11 del sábado, va a girar una visita al comerciante empresario José López, en el supermercado Porvenir, Ubicado en la Avenida Libertad. Sí, el sábado? Sábado. Ah, en, en. Luego, al mediodía del sábado, va a visitar las instalaciones de Copenol, la cooperativa de productores agrícolas, y ahí va a intercambiar con la directiva de esa cooperativa. Luego, a la una, va a ir a una visita a Castillo, a la empresa del de, diputado empresario. Eh, Miguel, y a las 4 de la tarde, va a girar una visita a Villarriba, donde el empresario Juan Cabrera. Luego a las 6 de la tarde estará un encuentro con académicos con el sector de la salud. Eso va a ser en la casa del doctor José Luis Núñez, en la urbanización Caperúsa 2. Ya en hora de la noche, a las 8. Va a tener un encuentro-cena con productores agrícolas en la casa de Cava, Ramón Cava, gran productor. Eh, el domingo en la mañana, entonces, va a tener un desayuno en la casa de Rolando Malte, en el silencio, con personalidades comerciantes. Eh, a las 10.30, va a ir a una visita al obispo eh, Ramón de la Cruz Valdera y a las 11 será el gran acto de juramentación de los nuevos militantes a la fuerza del pueblo. En ese acto van a pasar a formar parte a la fuerza del pueblo de presidentes municipales del viejo partido en la provincia, muchos presidentes de intermedio, eh, entre otras figuras que no lo mencionamos por eh, no temor porque ya lo han hecho por el caso de, de José Ariméndez García Mateo que fue fundador sí. del PLD se va a juramentar con la fuerza del pueblo el presidente del Comité Municipal de Arenoso Mejor conocido como Joel Chimera. Aquino el presidente municipal del viejo partido de Villarriba, don Alfredo Espinal, fundador del PLD y quien fue el propulsor de la creación del periódico Vanguardia del Pueblo en el año 1974. Entre otras figuras, porque son muchos los dirigentes del viejo partido que van a pasar a la fuerza del pueblo. Terminado el, acto, el gran acto de juramentación que va a ser en la ciudad ganadera, entonces eh, va a almorzar en la casa del empresario eh, Luis Valga. Eh, terminado el almuerzo, entonces va a girar una visita a la oficina de Telenor aquí, a la dirección de Telenor, fundamentalmente a su presidente Eugenio Valga. Luego, entonces habrá un gran encuentro con la prensa. Efectivamente, en este Canal 10, para toda la República Dominicana. Ahí va a intercambiar con los diferentes comunicadores de esta comunidad y va a responder sus diferentes inquietudes. Terminado eso, a las 4 de la tarde, entonces nos vamos a trasladar a la casa del presidente provincial, Andrés Acosta, y ahí va a tener un encuentro con ¿Tamante? la dirección provincial del Partido de la Fuerza del Pueblo. Trinidad. Donde vamos a evaluar el proceso de afiliación y de, y de organización de nuestra fuerza política aquí en la provincia de Duarte. A grosso modo, esas serán las actividades generales, hay una más que otra de carácter personal que tiene, pero en sentido general, ese va a ser el programa que va a girar aquí el compañero Leonel Fernández a la provincia de Duarte. Bien. Trinidad, eh, primero eh, buenos días. Buenos Segundo, Bernabel Matos le manda saludos. Ah, ese, ese será otro que se va a juramentar. Oh, ¿sí? El gran sindicalista Bernabé ah, Bueno, pues eso es una primicia sí. acá. Eh, Bernabé, nosotros eh, eh, vemos que. Trinidad. El de, eh, perdón, Trinidad. siempre <ríe> me. Sí, Él sabe que siempre le cambia el nombre. Sí. Eh, Trinidad, nos, hemos escuchado de parte suya una gran agenda que agotará el señor leonel Fernández en San Francisco de Macorís y para la provincia. Vemos a un Leonel Fernández muy act activo con los diferentes temas de actualidad nacional, muy preocupado, cosa que no lo notábamos antes en la pasada gestión, esos niveles de preocupación que él le presenta ahora a la población. Pero la pregunta es la siguiente, Francis me mira como queriéndome, no sé qué. No, no. Eh, no. La pregunta es la siguiente. La, la intimidad. Eh, sí. No, ¿Está solamente Leonel Fernández estructurando el partido de la Fuerza del Pueblo o está trabajando su candidatura para el 2024? Porque hay gente que plantea que no hay nadie más en la Fuerza del Pueblo para mira, ser sin candidato. Du sin duda alguna de que al ser tres veces presidente de la República en la formación académica, <ríe> Eh, las relaciones internacionales que posee el compañero Leonel Fernández, sin duda alguna uno de los activos políticos que tiene el país. Eh, pero nada, nosotros estamos en la etapa de formación de la agrupación política. Como tú puedes ver, dentro del conjunto de actividades, eh, la mayoría son de carácter sociales. Solamente viene el gran acto de juramentación de la Fuerza del Pueblo, pero como tú ves, se adona un conjunto de actividades con encuentros con las diferentes fuerzas vivas de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte. Eh, sin lugar a duda, el hecho de ser el líder de la agrupación política, no creo que exista alguien que pueda competir a lo interno de la fuerza del pueblo para ser el candidato. No, pero no pero, sería perdón de competencia, sino de de trabajar para subir a alguien. No, no, está trabajando realmente para... Recuerda que a raíz de la pandemia, inclusive... Lionel Fernández comenzó un conjunto de contactos con la diferente población, incluso se inició aquí en San Francisco de Macorís, en, en el Canal 10, sí. donde intercambió buscando salida a la problemática de la pandemia. Y como tú puedes observar, el discurso de Lionel incluso fue un, un es ha sido un discurso proactivo y en defensa de los mejores intereses que se le acusó a un momento determinado de formar parte del gobierno, recuerda eso, pero Leonel, que esté preocupado por la situación que vive el país eh, el asunto de la pandemia, la crisis que ha generado esta pandemia, una crisis mundial, solamente parecida a la crisis del año 1929 de aquel octubre, y donde dice y establece que a situaciones de crisis eh, globales la Búsqueda de la solución tiene que también ser blogado. Y por eso ha aconsejado un sinnúmero de, de actitudes que se tomen en cuenta en procura de que el país salga lo más groso posible de esta pandemia y de esta crisis económica. Señora Trinidad, es innegable, por ejemplo, los aportes que hiciera el inquieto el, Yiyang. El, sí, es innegable porque la historia está ahí y es palpable, ¿verdad? Y es comprobable los innumerables aportes que le hiciera Leonel Fernández al desarrollo de la República Dominicana desde su primer gobierno que inició en el año 1996. Básicamente, la institucionalidad del país se inicia... Eh, con con este con estos aportes de, de Leonel y incluyendo también lo que tiene que ver con el desarrollo eh, básicamente disminución diminu de la duda eterna en, sí, en ese momento, en ese bás periodo básicamente el desarrollo en Santo Domingo con lo del metro eh, tenía una, una visión bien, bien clara y futurista el presidente sin embargo, 12 años de gobierno eh, y entonces, aspirar a un cuarto eh, mandato, ¿no sería excesivo eso? ¿No se ve, no se ve como muy caudillista el, el presidente? Mira, lo primero es que tal como establecí, Lionel está creando una estructura política no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. El momento determinará si realmente la fuerza del pueblo y la población ...del país, decide que sea el presidente, el próximo presidente de la República. Si sí te puedo decir algo, atendiendo a la experiencia política que he acumulado, que los adeptos que cada día renuncian, no solamente del viejo partido, sino parte del pueblo que votó por el actual gobierno están viendo en Leonel el próximo presidente de la República. Cada día más se van eh, afiliando, por ejemplo, nosotros tenemos una meta de afiliar un millón de dominicanos hasta el 30 de octubre. Eso significa que va a ser el 15% del de padrón electoral. Si a eso tú lo divides, en la cantidad que hacen uso del voto el día de las elecciones, que viene siendo un promedio de un 70%, uh -huh. estamos hablando que antes de iniciar las elecciones, la fuerza del pueblo va a tener de simpatía por lo menos el 22% del electorado. Eh, para eso estamos trabajando. Un partido político lo que busca es ascender el poder. al gobierno el poder. y al poder. <risa> y de eso se trata. Y nosotros tenemos nuestro activo más importante que es el compañero Leonel Fernández y cuando se presenta la oportunidad yo creo que ese es el candidato que nosotros vamos a presentar el decir, terminará el pueblo si la experiencia acumulada por Leonel donde sectoria establece que la situación que vive el país es para una persona experimentada y que las intervenciones de la búsqueda de soluciones a la problemática nacional e internacional el pueblo está asimilando que ese es el candidato ideal que es el presidente en los tiempos de crisis. Ahí mismo, eh, eh, Trinidad, eh, un dato importante, a raíz de las críticas que el presidente, el expresidente Leonel Fernández le hacía al gobierno actual en su discurso, eh, vimos recias, eh, o recios ataques de parte de, de algunos sectores de la, de la sociedad, eh, especialmente de aquellos que se han eh, presentado ante la sociedad como los independientes. Vimos un ataque muy férreo ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, sin lugar a duda de que el desprestigio de la actividad política que vemos cada día más ve en sectores de la sociedad dominicana de que la sociedad civil debe jugar un papel más protagónico. Y esos ataques realmente vienen de ese sector de la población, que no hace ningún tipo de esfuerzo para que los partidos se desarrollen y se fortalezcan, más sin embargo cuando vienen los gobiernos quieren accesar a los principales puestos de dirección. Yo creo que la actividad política lo que debe de ser y se cualificando cada día más, los partidos eh, seleccionar los mejores hombres y mujeres de la sociedad para que puedan accesar a los gobiernos y brindarle mejor servicio a la población dominicana. Hay una aparente línea ahí de, de debilitar los partidos políticos. Sí, eso eso, eso es una línea, no desde ahora, sino viene de, de un sector desde Washington en procura de darle ascenso a la sociedad civil para con ello tener mayor control de la política internacional que aplican los lo países. En este caso de la este. interna, ¿verdad? Correcto. La EUSAI es un departamento que ha creado toda esa infraestructura de. la Así es. Sociedad desde hace civil. 20 años de, definieron eso. Definitivamente. Emanuel, ¿debe un político de la talla de Leonel Fernández jubilarse porque así lo pretendan algunos? Bueno, pero lo primero es que Leonel es una persona relativamente joven, ¿no? Sí. Una persona, 66, 67 años, eh, 68 ahora en Diciembre, ¿no? Y creo que la población dominicana, no solamente la fuerza del pueblo, puede desperdiciar ese activo. Yo creo de que no, de que si el pueblo dominicano realmente, con la bendición de Dios, lo proclama presidente, lo elige presidente, yo creo que la experiencia acumulada, la visión... Eh, esta experiencia también del de presidente, Carolina, que tú me preguntabas, ¿Eh? de oír más con los sectores, intercambiar con la diferencia de fuerza, lo hace un candidato más potencial y más conocedor de la realidad dominicana, por lo cual entonces se le hacía, se le hacía mucho más fácil la conducción del Estado. En la parte de, de, de, de la política de hoy día, no Emanuel, Definitivamente se procura o se está teniendo la principalía de la oposición del gobierno en estos momentos. Sin lugar a dudas que la población ve en Lionel. Por ejemplo, Lionel estableció que nunca ante el pollo la libra ha costado 100 pesos. Y con decir esa palabra duró una semana siendo... Como dicen ustedes, los tendencia, tendencia ¿no? Sí. Sí. Eso significa de que lo que hace o deja de hacer, Un tema sensi doctor, ¿sincitivo? de mucha sensibilidad, ciertamente. La población está tomando en cuenta. Ey, ey, ey. Y no hay una semana, no hay una semana Dime. de que Dime. el compañero Leonel Dime. Fernández no juramente a decenas de militantes políticos de otras agrupaciones políticas, por igual también. A personalidades de la sociedad civil. Entonces, eh, eh, pero Hipólito también es tendencia. Habló ayer Hipólito y es tendencia. O sea, lo, los expresidentes tienen esa facultad, ¿verdad?, de convertirse rápido en tendencia. Sí, como lo hizo Luis Abinader, que estableció uh, de que a raíz de las de la detenciones. De la detenciones masivas, <ríe> eh, dijo que es una demostración de que no había va, vacas sagradas. Hizo tendencia, por pues una tendencia que a mí no me gustaría hacer. No, no, claro que no. Hay un asunto sintomático y es que lo, el único comentario que motivó que el gobierno en pleno se empleara para responder, incluyendo al todopoderoso presidente, director del Banco Central de la República Dominicana, fue el comentario de Leonel. Dejo eso por aquí y lo dejo para que ustedes lo analicen. Emanuel, ¿qué expectativa tiene la fuerza del pueblo ...con relación a esta, esta juramentación y el, hacia, de cara al futuro político de la organización en la provincia de Duarte. Sin lugar a duda de que nosotros tenemos una meta aquí en el municipio de San Francisco de Macurín, ...la cabecera de afiliar 17.737 eh, miembros de la Fuerza del Pueblo... Eh, tenemos, comenzamos tarde, podemos admitir aquí en San Francisco, hay muchos municipios y distritos que ya sobrepasaron la meta, como consecuencia de que, por ejemplo, en La Peña, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En Senoví, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En Los Aguayos, el presidente nuestro fue el presidente del viejo partido. En el caso del presidente provincial, que es Andrea cota era el presidente provincial del viejo partido. En el caso nuestro, yo fui el presidente por 18 años de viejo partido. Eso significa de que realmente ha habido un incremento. Y nosotros entendemos que después de la visita del compañero Lionel, la juramentación masiva, que se va a hacer a cientos y cientos de nuevos afiliados, yo creo que vamos a incrementar y vamos a cumplir con esa meta. Sí, esa es la expectativa que nosotros esperamos. Eh... Una pregunta, dos figuras eh, cercanas En un momento determinado a Leonel Fernández Abel Martínez y Félix Bautista ¿Qué usted no puede decir al respecto? Que están, se han quedado en, en el PLD Abel Martínez No, Félix Bautista pasó a la fuerza del pueblo El senador Usted ¿sí se refiere sí. al senador de uh -huh. San Juan Inclu Pensaba que no había pasado Sí, pasó, inclusive arrastró Todos los diputados Allá no en San Juan no quedan diputados Del PLD todos pasaron conjuntamente con Félix, que fue, salió senador por la boleta del PLD. Uh -huh. Pero él fue. A ver Martínez no. A ver, Martínez todavía se mantiene, es un aspirante eh, presidencial ¿Sí? del de viejo partido y nosotros suerte le deseamos. Okay. Bueno, eh, Emanuel, al final, ¿algún mensaje para cerrar la entrevista con relación a, a no, la re expectativa de la visita? Reiterar la visita, que okay. eh, tendremos el sábado 11, próximo sábado 11 y domingo 12, la presencia del compañero Jonel Fernández y fundament fundamentalmente para ustedes el encuentro sí. con los comunicadores que tendremos aquí en este mismo salón el domingo a las 230 la tarde. Bueno, bien. Muchas gracias mediante, a Manuel Trinidad, presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, quien nos ha venido a informar acerca del itinerario que desarrollará en esta ciudad y en los municipios aledaños el presidente Leonel Fernández en su visita a partir del sábado próximo. Así es que le auguramos muchos éxitos en esa visita que sabemos que lo tendrá.